No paraban de mirarse, Juanita Viales se pisó por su nuevo romance en los Martín Fierro. La figura de Juanita Viales siempre da mucho que hablar. Y aunque sea de las más criticadas, su palabra es de las más buscadas. Y, además, es sin duda, una de las mujeres más lindas del mundo del espectáculo. Y en los Martín Fierro se llevó muchas miradas, pero de un poderoso mediático en particular. Además, dejó a alguien muy ofendido. Como era de esperarse, Juana Viales se robó muchas de las miradas en la gala de los Martín Fierro. Y la actriz subió al escenario en dos ocasiones. Primero, para ayudar a su abuela, Mirta Legrand, que fue homenajeada durante la ceremonia. Y otra, para reemplazar a Marley en una categoría en la que él estaba nominado, y no ganó. Sin embargo, eso no fue todo. Fuentes cercanas a la actriz hablaron con el intransigente y revelaron que el diseñador Javier Sayach está enfurecido con ella. Es que la nieta de Mirta le pidió un vestido y horas antes de los Martín Fierro decidió no usarlo porque Pampita usó un diseño de él. Entonces, ella decidió cambiar y usar uno de otro diseñador. Esa no es la única cosa llamativa en torno a Juana. Anoche en el hotel de Puerto Madero no paraban de mirarse y se cruzaron a hablar tres veces en los cortes, revelaron las fuentes a este diario. ¿A quién se refieren? Al mismísimo Adrián Suar, con quien ya fue vinculada anteriormente por el trato cariñoso que se vio entre ellos. Las fuentes señalaron además que hay rumores de relación luego de que la nieta de Mirta hiciera el programa Me Gusta tu canción en el 13.